esa princesa que yo quiero Y sin ti no sería feliz Amor y lo que siento por ti Aquí dentro de mí Mi corazón me hace decirte Que cada día más te amo Que cada día más te adoro Que cada día más te amo Que cada día más te adoro Cuando tú me tomas de la mano Me siento feliz Cuando tú me abrazas Te igual es para mí A veces pienso que sería de mí si a mi lado tú no estuvieras en este momento Recuerdo cuando me sentía tan solo Me decía a sí mismo El amor no existe para mí Tú sabes, el amor no existe para mí ¿Quién es? Miki más oh, oh. Yeah.